¡Ay, ay! ay está mejor allá, mira. ¡Ay! no, está bien. Oh. Que no teníamos, este, Hola, Se van a hacer sled, Acá están Mi esposito, mi niña y Jordi Se queda conmigo Estoy esperando una amiga a tomar mate Ahorita bajamos video de lo funny que van a pasar Está bien frío aquí Ahí está el sled. Sí. Está bien frío, amigas Bien frío, déjenme les cuento Ay, qué días tuvimos Aquí estamos, amigas Quería comentarle a una amiga que me preguntó qué que era lo que, lo que tomaba. Bye, sweetie. Se van y mi amiga se van. Se van a pasear. Eh, no, yo no fumo ni tomo nada de alcohol. Esto es un mate. Es una bebida, un té verde. Muchos mexicanos ya lo están tomando, que tomamos en Sudamérica. No tiene cafeína, no tiene nada. Es simplemente la hoja de un árbol molida, se llama mate, para la que me preguntaron, que estaban preocupadas, ¿qué es eso que tomaste? Am Ay, amigas, disculpen, se me corta, yo no sé qué tiene este que se corta cuando estoy grabando, no graba entero. Me mandó a hacer el doctor un ultrasonido, lindas y... Antes, porque dice que, que pasó tiempo y bueno, quiere ver cómo está y a lo mejor no hay necesidad ya de si se disolvieron los, los quistes del ovario, pero él, bueno, ahí, procedimiento de rutina. La otra noticia es que ustedes saben, mis queridas, que yo tengo siete criaturas y las tuve a todas por parto natural. Y este aquí, que en mi país Nacieron los dos primeros varones Y como que ahí abajo Me van a reconstruir, amigas Hoy estoy feliz, feliz Porque tengo también Entre otras cosas Tengo un nodulito adentro del útero Y quieren ver Si es cancerígeno Si llegara a ser cáncer Entonces este ya me quitarían todo La matriz y todo Si no, entonces El Simplemente va a quitar ese pedacito malo de cáncer, ponele el nodulito y me y me quedaría mi matriz. Y luego, este si dan el ok, aprovecharían la misma cirugía para poder reconstruirme mi, mi parte, amiga, que quedó medio rara. Y bueno, ya les estaré contando. Ahí está viene mi esposo las tengo oscuras, amigas, se cortó. Amigas, las quiero mucho, las amo. Este, pues ya tengo mi receta para mis lentes, ya tengo mi operación, hoy tengo un buen ánimo. Este, estoy nerviosa. Pero bueno, ya les iré contando todo. Mis, mis niños se fueron a jugar, estoy esperando una amiga para charlar un poco de Argentina. Y bueno, ahí las miro al ratito. Besitos, las quiero, las espero el domingo, gracias por su apoyo, Tiffany Vlogs, las amo. Uh, les cuento que esto es mate, hierba mate, averigüen. Es la hoja de un árbol que se seca y se muele, se toma en Argentina, Chile, Brasil, Perú... En Brasil le dicen cimarrón. Es una costumbre. Nosotros lo tomamos. Se toma con esta bombilla. Que bueno, esta es de stainless steel. Hay varios modelos. Acá estoy con mi chiquito, Jordan. Hola, vi. Hola, Jordi. Él me está ayudando a limpiar. Porque él es le encanta la mugre. ¿Eh? Aquí está. No quiso ir. Le tiene miedo al... Bueno, este supuesto amigo... Eh, tiene un puesto en la compañía y quedó de darle un puesto a mi esposo porque él es el manager y bueno, mi esposo llegada a la hora lo llamó y bueno, esta es la hora que estamos esperando que este supuesto amigo le responda al teléfono a mi esposo para decirle cuándo empieza a trabajar. Pero bueno, por algo Diosito permite que pasen estas pruebas para que uno aprenda a ver aquí en las malas Quiénes son tus verdaderos amigos, porque para las fiestas estamos todos para los cumpleaños. Y para mi suscriptora, Linda, que me pidió, sí, voy a hacer un video con mis siete hijos. Es un poco difícil, mi hijo mayor ya tiene 20 años, la nena 19 y así, son grandes, y 16, 17... Imagínate que juntarlos a todos a esta edad que trabajan y todo es como está medio como difícil, pero ya se dará un día festejando y, y bueno ya los juntaré a los, a los siete. Eh, sobre todo en el verano es cuando más salimos juntos porque paseamos, vamos de vacaciones y bueno. Pero voy a poner fotos de mis hijitos, como no, del último viaje a Yellowstone, que fue cuando pusieron a mi esposo en deportación. Allá les contaré esa historia un día que, que, que me vayan preguntar. Me pueden preguntar en el chat. Y bueno, ya haré las preguntas y las respuestas y bueno. Las quiero mucho amigas. Y, y voy a estar. <risa> hija camina para que no se vea. Arriba, más arriba, mira cómo estuvo el sledding. Yay, yeah. yeah. ¡Good chao. Estuvo bueno, yeah. super bueno, bárbaro. Hice sledding, hice snow angel, hice uh -huh. rolling también. Tus cachetes están rojos. Hola, amigas, miren allá. El árbol todavía, papá, este fin de semana hay que desarrollar. Sí. ¿Cómo están? Se ven con congelados. calor, congelados. Sí. Ma, denme su video para ponerlo aquí para las chicas. Hola, chicas. Allá está Jordi. Y hola, chicas. Qué bonito. ¿Cómo estuvo el Bien. Super. ¡Au! ¡Oh! Déjenme limpio mi cámara. Ah, bien! Disculpenme, amiga. Espera. Ah, porque... No freezing. Sí. Ya va, para. No para.